Y el 12, que se pone a Esaú de ejemplo de una persona que no pudo arrepentirse, no pudo arrepentir, aunque quiso. ¿Qué es lo que está diciéndose ahora aquí? Es imposible que sea renovado a su antigua condición para que vuelva, para que se pueda arrepentir. <risa> claro que no. Esto van enseñando como los como Roma, ¿no? Que te confiesas pecados y te arrepientes, confiesas pecados y te arrepientes. o que aunque eso es bíblico, si pecamos, abogado tenemos para con el padre ¿eh? a Jesús el justo sin embargo hay otra línea paralela a esa que dice que no puedes abusar de la gracia de Dios que es lo que está haciendo la mayoría de las personas porque creen que esto de salvos una vez salvos, pues no pasa nada a ver señores muchos, cientos y miles de cristianos en este momento están cayendo ¿eh? están cayendo y no se levantarán jamás. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que no tenían que pecar. Ellos sabían también lo que era pecado. Pero claro, como ellos también, por otra parte, piensan que están seguros, segurísimos de la salvación, y que si son salvos no la perderán, aunque pequen. Y entonces esgrimen esto de que yo peco por debilidad, pequé por debilidad. No, Tú pecaste porque te arrimaste al fuego. <ríe> que es otra cosa. Te arrimaste al fuego, sabiendo que tenías que... Mateo 2, 5, 6, 7, tenías que cortar lo que el Señor dijo y que estos señores niegan. ¿Eh? El Señor te lo dijo. Si tu mano, tu ojo, tu pie te es ocasión de caer, porque te estás no, no te arrimes al fuego, que te es mejor sin un ojo, sin un pie, sin... sin sin nada que seas que entres en el reino, que no con todo eso seas echado en el infierno. Él lo dijo. Él lo dijo, pero lo quieren negar a toda costa para defender instituciones reformadas. Señores, que eso está lleno de sangre por todos lados. Bueno, el Señor lo dijo. Esto, estas personas están haciendo que cientos y miles de cristianos pequen. Porque, claro, el cristiano. Empieza a coquetear y a jugar con el pecado. Se arrima al fuego. Y según cómo y qué, a muchos terminan quemándose. Terminan quemándose. Y el Señor dice, a ese, para ese no hay perdón. Coqueteó, jugó, abusó de mi gracia y yo lo había advertido. Yo lo había advertido. ¿eh? Pecó voluntariamente. Tenía que haber cortado ¿eh? con esto, con aquello, con lo otro. Y no cortó. ¿Por qué? Porque él pensaba que bueno no me puedo aislar de la sociedad yo no puedo cortar con esto yo no me puedo cortar con lo otro el señor te lo dijo corta, no, no, corta bueno, pierdes el ojo sí, pero eso es mejor que no, que, que no el fuego que está allá abajo ¿eh? ¿Eh? vas a sufrir menos cortándote la mano y el pie que echándote allá abajo ¿eh? y si el infierno está lleno señores sí, sí, sí los de Coré fueron condenados el versículo, el versículo 4 del 6 lo dice, y el capítulo 10 toditito lo dice también horrenda cosa es caer en la man, en las manos del Dios vivo, dicho a creyentes horrenda cosa bueno, entonces ¿qué hacen? ¿qué hacen? pensando en otra, entendiendo esto así, ya de entrada invalidan el vocablo imposible ¿eh? Y invalidan el, el significado, e invalidan el significado también de la, de la palabra renovar, ¿eh? que la veremos ahora. La invalidan, ¿no? Entonces, caer cerca, para picto, caer cerca, ah, entonces no cayó profundo, no, no, no se cayó en el abismo. Y piensen en términos físicos y no en una condición. Porque esa palabra para pipto, cuando cuando un lingüista te dice... Que es caer cerca, caer, es caer en el sitio donde estás, está, es, lo que está diciendo es para Víctor, caer cerca, es, está diciéndote que has caído en el sitio donde estás, es decir, has caído en el camino, por el camino, por donde vienes, ¿eh? cerca, es en el camino, el sitio, ellos cayeron del camino en donde estaban, que era el camino de la salvación, señores, caer, es caer en el sitio, en el camino donde estás, cae cerca, sí ahí donde estoy, caí aquí mismo, no me caí allá entonces, significa caer, francamente, caer en el sitio y hace una referencia a una caída de la condición en la que tú venías tú venías, lo pongo en términos físicos tú venías caminando de pie, tú venías caminando normal pero ahora, en, en tu camino, pero allí mismo, allí mismo, ya no, no estás en la condición en la que estabas a, a, a hace un minuto no estás de pie, estás caído en el sitio te has caído en el sitio mismo donde estás has caído, claro, esto es metafórico has caído de tu condición espiritual has caído ¿Eh? eso es lo que significa esa palabra para Pito bueno, has caído y ya, ya está no, no hay más que decir no, no sé, estoy buscando a ver qué, qué más Puedo recordar yo, de que tengo 40.000 años estudiando esto y no consigo, no puedo avanzar más. Eh, bueno, claro, los que tienen muchas más neuronas que yo, pues, lo harán, podrán avanzar. Y decirnos un poco más qué significa esta palabra para picto, porque al final terminan diciendo lo que no dice. <risa> sí, sí, es, es lo que siempre les digo. No, eh, eso no dice lo que quiere decir, no, no es recaer realmente. No, no, no, se, no se cayó para perdición, eh, eh, todavía puede ser perdonado, pero no, no es lo que dice el versículo, no es lo que dice el versículo, el versículo dice que ha recaído, lo viene diciendo, lo viene remachando, afirmando, una y otra vez, ¿eh? has caído de una condición, has caído en el camino, y del camino que venías, el camino de la salvación, el camino de la gracia venías en ese camino, el camino de la fe y, la, y a la fidelidad que se te estaba exigiendo no, culpen a Dios eso es responsabilidad nuestra claro, claro, claro. entonces dice es imposible bueno, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero claro, tenían esperanza en las cosas del milenio y la eternidad y recayeron, sean otra vez esta, este vocablo, mmm, otra vez, yo no lo voy a, eh, a, no voy a hablar mucho sobre él aquí ahora, o nada. Pero es distinto al que se usó en el en versículo 4. Bueno, entonces él dice aquí, eh, y recayeron, sean una vez renovados para arrepentimiento, sean otra vez, otra vez renovados para arrepentimiento lo está diciendo. Esa palabra renovar, vamos a ver, también es compuesta de ese prefijo re ¿no? y mmm, nuevo, nuevo, cainizo, cainizo, eh, cainizo es, no me acuerdo ya, la verdad, ese, ese, ese, esa palabra, ese vocablo, cainos, cainos, no es decir, esa, eh, esa palabra re eh, implica, la, el prefijo implica una, la repetición de una condición, de una acción, de un estado, um, o um, la realización de algo que ha de repetirse, re, renovar. Bueno, y la palabra esta, um, que, que está en segundo, kainos, no significa nuevo, no les puedo decir otra cosa, significa eso joven, nuevo, eh, reciente, algo reciente, algo fresco, depende del contexto, donde, donde esté, donde se use, pues se traduce de una manera o de otra, no algo nuevo, mira, algo nuevo, algo joven, algo reciente, algo fresco. Ajá, ajá. Entonces, lo que está diciendo es, esa persona no puede, no puede renovarse, a su estado anterior, de la condición, está hablando de la condición, renovarse, no puede ser renovada, ¿a qué? a lo que le pasó en el camino, ¿qué le pasó? que cayó de la condición en la que venía, cayó de la condición espiritual en la que venía, ¿Mm? y no puede ahora levantarse, no puede ser renovado a esa condición, no puede ser, eso es lo que dice el versículo, ¿Eh? esa palabra, mmm, renovar que está aquí, creo que hay una traducción que dice restaurar ¿Sí, sí? es como cuando algo se echa a perder algo se hace viejo por el uso por el tiempo y viene el restaurador por ejemplo las personas que restauran libros antiguos o muebles ¿Ah? es muy frecuente esto en, en el tema de la carpintería la y todo esto gente muy especializada que se dedica a restaurar antigüedades las dejan como muebles antiguos de uno, dos, tres, cuatro siglos los dejan como nuevos y útiles, útiles. Entonces esa es la palabra restaurar. No pueden ser restaurado a su antigua condición espiritual que era la de la salvación. No fuerzan la biblia, no fuerzan los vocablos, no les hagan decir lo que no dicen, porque están cayendo en una idolatría y por muy justificaditos que estén no entran. No, no van a entrar, porque Porque ya no son ignorantes. Ahora se oponen a la palabra. Se están oponiendo a la verdad, ¿eh? No entran. Entonces, no pueden ser renovados a la condición anterior. No pueden ser restaurados a la condición anterior. Al antiguo estado, original. Porque es de allí de donde han caído. ¿Eh? Ah, voluntariamente. Voluntariamente, sí, sí, exacto. Voluntariamente, bueno, aquí ya hay que ir diciendo que de todo esto se desprende. No hemos terminado. ¿eh? Hemos de ir al capítulo 10. Pero de todo esto se desprende un principio bíblico. Porque siempre dicen, bueno, pero es que estos no cayeron. O estos si cayeron o no se perdieron. Aquellos sí, pero los otros no. Los demás... Mira, hay un principio bíblico en todo esto. En todo el libro de Hebreos. Un principio, el principio bíblico que debería formar parte del sistema teológico exegético de cualquier denominación, es el siguiente. Señores, de la, la salvación se puede dejar de alcanzar. ¿Sí? Eso, pero eso no aparece. Sino en una o dos denominaciones. Las demás, todititas, no quieren saber de eso. ¿Eh? No quieren saber de eso. Pero es un principio bíblico. De ahí se desprende. Ahora bien, estas personas... Picaron voluntariamente, es que lo decía el capítulo 10, ¿no? que es coherente con el 6.